hola hola a todos me llamo Ana y yo soy Marina y nosotras dos vivimos en la Casa de Milagros y nos sentimos muy inspiradas acerca del tema del perdón y el poder que tiene el perdón y hace hace unos meses estaba estaba en un retiro en línea eh, con David Hofmeister y otros maestros del curso y Marina vino como participante y ella empezó a compartir el poder del perdón y lo que había pasado en su vida y a mí me impactó tanto y me impactó tanto, tanto, tanto que dije esta historia merece ser compartida y yo siento que así como fue una bendición para mí poder escucharla Sé que también para ustedes va a ser una bendición escucharla. Entonces, no sé si Marina quisieras empezar a contarnos, digamos, cómo tal vez, cómo era tu vida y cómo empezó todo para ti. Sí, eh, bueno, yo solía vivir en Australia. Me fui ahí cuando tenía 23 años y cuando me fui, estaba buscando todo lo que el mundo tenía para ofrecer. Estaba buscando la carrera, la playa, la relación, los viajes, eh, quería el mundo entero. Eh, y después pasaron un par de años y empecé a obtener todo eso que quería. Eh, obtuve la ciudadanía en Australia, tenía una relación, tenía un trabajo, eh, pero por adentro me sentía muy vacía. Sentía, ¿cómo puede ser si tengo todo lo que la gente dice que tenés que tener, todo lo que yo siempre pensé que quería tener y me siento vacía? Eh, y ahí yo eh, supe que oh, mi corazón quería terminar una relación, pero yo no entendía porque yo sentía mucho amor, pero me sentía muy atrapada y, y sentía como que algo tenía que cambiar. Entonces, con mucho, mucho dolor, yo terminé esa relación y todavía estaba muy perdida, eh, de, buscando todavía las cosas del mundo. Eh, voy a tener mi propia casa ahora, no voy a tener que compartir más. Eh, y. Y sí, muy egocéntrica. Mm -hmm. <risa> eh, y, pero tenía mucho dolor y estaba tomando muchísimo alcohol también por, porque no podía eh, como conllevar lo que era, había cortado una relación de cinco años, especialmente cuando habíamos pasado mm -hmm. por tantos juntos. Eh, y entonces yo sentía dolor por mí, dolor por él. Eh, estaba tomando mucho alcohol y a los dos meses eh, conocí a otra persona, otro hombre. Y yo pensé que era como el principio azul, al principio, como eh, me trataba muy bien, y yo, para distraerme de mi dolor, empecé a distraerme en esa relación. Pero yo tenía tanto dolor y culpa adentro que a los meses eso se empezó a reflejar en esta nueva relación. Eh, y empezaron, a, ah, sí. y pasé por los meses más difíciles de toda mi vida, como esa relación que al principio parecía ser. Eh, muy linda, al final él terminó teniendo muchos problemas psicológicos, mucho, había mucha agresión, mucho alcohol, eh, yo también él tenía parecía tenía un problema de drogas, eh, había como violencia no, no verbal, mucha manipulación eh, y también violencia como a veces volaban vasos por la casa y yo pensó, por adentro decía cómo mi vida se convirtió en esto eh, y en, en ese momento también esta persona tenía mucha plata y estábamos viviendo como en un departamento en medio de Sydney con vista a todo y, y parecía que tenía todo o sea, tenía el trabajo, la relación, éxito pero por adentro era todo un infierno era un muy infierno por adentro yo sentía que me estaba muriendo como cómo mi vida se convirtió en esto esto no es nada de lo que yo nunca pensé que quería tener y no sé cómo salir de acá después al final también el me pidió plata porque estaba metido en drogas y no podía trabajar y eso yo, yo sintiéndome mal porque y culpa y manipulación, le presté plata y, y como todo era una tormenta y yo me quería como desprender de él pero sentía que la plata nos, nos, nos terminaba uniendo porque yo se la estaba reclamando. Mm. Eh, después eh, pasaron varios meses y yo dije me tengo que ir, a, necesitaba espacio, dije me voy a Buenos Aires y yo soy de Buenos Aires. Y volví hacia Buenos Aires eh, y ahí dije, esto tiene que, que, que frenar, esto tiene que parar. Ahí yo ya había empezado a meditar un poco para poder lidiar con todo el, el tumulto mental que tenía. <risa> eh, pero bueno, volví a Buenos Aires y ahí le dije, eh, no te quiero ver más, o sea, necesitamos tomar distancia, yo vos me ayudaste pero yo te ayudaba vos también esto es el final. Pero por adentro, aunque tomé distancia de él, por adentro yo tenía mucho, mucho, mucho ruido. Eh, como en mi cabeza tenía una voz que como que estaba gritando, tipo, ¡ay! Como, ¿cómo salgo de acá? ¿Cómo salgo mm. de esto? Eh, estoy sola, me sentía muy sola, estaba en otro país, estaba en una casa sola, eh, todos mis amigos eran de mi expareja y por adentro sentía mucho trauma, como, mm. eh, sí, y como... Un día eh, yo eh, salí con un amigo y me puse a llorar, eh, como y dije, no estoy bien, no estoy bien, estoy muy mal, de hecho, estoy muy mal. Eh, y un domingo llego a mi casa, me tiro en el sillón, empiezo a llorar desconsoladamente, como, no estoy bien, necesito ayuda, Dios, ayúdame, nunca, yo no creía en Dios. Eh, mm -hmm. Yo había ido a un colegio católico, uh -huh. eh, pero Dios estaba muy lejos eh, para mí, porque para mí había un Dios ahí y no lo entendía, la culpa, el pecado, no. Eh, pero en ese momento no tenía opción, era, eh, no puedo vivir con este dolor y ir a terapeutas por años, como es demasiado para mí, eh, necesito ayuda ahora, uh -huh. eh, eh, neces necesito ahora y no sé cómo hacer. Eh, y ahí lloré toda la noche y se me, vino, me vino un pensamiento. Mm. Un pensamiento era hacer un curso online que había visto. Era un curso para expandir la conciencia <risa> interna <risa> y cómo ser una persona extraordinaria. Eh, y yo en ese momento pensé como, ¿cómo esto me va a ayudar a mí? O sea, ser una persona extraordinaria. Pero dije, no tengo opciones, no hay ninguna opción ahora en este momento. Así que me uní a este curso y la primera parte era eh, cómo obtener paz interior a través de la meditación oh. y, eh, eh, sí, y esa parte yo dije bueno entonces eh, eh, esto, esta es la clave esto mm -hmm. es lo que eh, por eso estoy en este curso yo quiero tener paz interior es lo que más quiero y anhelo en mi alma que este ruido se me vaya quiero perdonar absolutamente todo no quiero tener nada yo sentía que estaba mi luz mi felicidad que quizás había tenido alguna vez cuando era chiquita. Mm. Y después tenía toda una bolsa de dolor de toda mi mm. vida, eh, de angustias pasadas y especialmente de lo que había pasado. Culpas y, y hacia mí misma, culpas hacia mi primer ex y mucho, mucho dolor hacia mi segundo ex. Mm. Yo decía sentía, si yo puedo perdonar toda esta oscuridad, yo voy a encontrar mi luz, como que yo eh, mi felicidad, Entonces, yo decía, yo quiero perdonar pero no sé cómo, como porque muchas veces queremos perdonar, pero perdonamos desde un nivel mental, como sí. Mira, yo sé que vos me algo mal a mí, pero yo soy mejor persona, entonces te perdono, pero, <risa> pero eso no, eso no funciona. funciona, como que el dolor se te queda todavía estancado, sí. bien ahí arraigado, yo decía no sé cómo perdonar, pero bueno, eh, parece ser que esta persona eh, decía que a través de un método eh, que tenía a través de la meditación no realmente puede conectarse con el dolor y liberarlo, y creo que yo te compartí un poquito de esta forma ah, sí, pero sí, sí, sí. Es simplemente cerrar los ojos Y este, entrar en meditación Y conectarte con el dolor Imaginarte que tenés a la otra persona enfrente Y le empezás a expresar todo el dolor que tenés y cómo te sentís uh -huh. eh, Y ahí te conectás y lo empezás a sacar hacia afuera uh -huh. eh, Y después en la segunda parte es ¿Qué aprendí yo de esto? Uh -huh. eh, yo en ese momento no tenía el curso, así que no podía de ir todo hacia atrás en mi mente, pero sí. yo sí podía aprender, como yo, tengo, yo tenía culpas, dolores, creencias mías, y eso estaba siendo reflejado en mi exterior, entonces yo sentía, bueno, si yo puedo sanar, entonces voy a tener un reflejo diferente, uh -huh. y parte uh -huh. de lo que sucedió fue porque yo estaba mal. Eh, y no tanto en el otro, sino quizás probablemente eh, esas imágenes no se hubiesen aparecido enfrente mío. Yo entendía eso en ese momento. Y por último, es eh, ver a la otra persona y pensar, o sea, las personas lastimadas lastiman. Uh -huh. Entonces, eh, encontrar la luz debajo de, de ese dolor que la otra persona uh -huh. tiene. Y como, como eh, entender que esto no es acerca de vos, o sea, en contra tuyo, eh, vos no sos la víctima es, no, sí. eh, entonces mm. haciendo estos pasos al final eh, lo liberé me, la primer, todos los días perdonaba, el primer día me perdoné uh -huh. a mí misma el segundo día me, lo perdoné a mi primer ex y el tercer día haciendo esa meditación perdoné al tercer ex y te juro yo no sabía qué estaba pasando no. pero <risa> esa nube que yo sentía que atapaba mi corazón literalmente se desvaneció se fue, se fumó y ese ruido mental que tenía esa voz, como que quería gritar, estaba en paz, mm. <ríe> se había totalmente tranquilizado. Y yo decía, wow, esto de es la meditación y el perdón funciona. <risa> <risa> sí. Y me liberé, me liberé completamente y ese día me empecé, fui a la casa de mi primer ex y le dije, ay te quiero, perdón, y me dice, estás loca, yo no estaba gritando, hace una semana estabas con tanto dolor y ahora estás feliz y yo tipo, estoy tan agradecida, te perdono, o sea, y no me o sea, está todo sanado mm. eh, Y yo me sentía muy sanada Y muy feliz Y, y no entendía cómo eh, No entendía cómo Cómo esto había sucedido yo solo <risa> Para mí era meditación funciona Y perdonar funciona <risa> Algo me sanó oh, Dios, el Espíritu Santo eh, mm. Fui totalmente sanada Por dentro mm. Sentí Sentí como todo se fue, absolutamente todo se fue y me conecté con mi ser, con la chispita que tenía dentro, que no sentía de que era tan chiquita en uh -huh. sí. Uh -huh. eh, y bueno, y eso empezó, eh, eso fue el comienzo de mi ciclo de transformación y en entender la importancia del perdón. Uh -huh. eh, porque bueno, después de ahí. El curso seguía en como tenemos que vivir la vida en gratitud y yo estoy tan agradecida, me sentía muy agradecida hacia el universo por haberme presentado la meditación, por haberme presentado el meditación, perdón, por haberme sanado, eh, por haberme conectado con mi, conmigo misma, con mi corazón. Yo decía estoy muy, muy, muy agradecida hacia el mundo. Y después esa, ese curso seguía y la tercera parte era... Eh, yo también estaba en ese momento pensando qué quería hacer de mi vida porque tenía una carrera, es como una planeadora de medios en empresas de telecomunicaciones, pero no me gustaba. Yo iba a mi cubículo eh, mm. todos los días y parecía que estaba dormida, no me gustaba, no tenía pasión por lo que hacía y yo quería emprender mi propio negocio. Pero ese, esa parte eh, del curso decía eh, si realmente querés eh, tener tu emprendimiento y tiene que ser de tu pasión, pero tu pasión tiene que ser una misión, y es cómo vos podés ser de servicios a otros. Que esto no sea cerca de vos, porque cuando vos das, recibís, entonces, cómo vos podés dar. Y entonces ahí yo, eh, como la primera vez que había orado había funcionado, dije, bueno, voy a, voy, a a voy a empezar a orar otra vez. Y esto era muy nuevo para mí, porque yo nunca hacía esto. Eh, así que ahí también hice otro ejercicio que también creo que te lo compartí a vos, pero que es eh, entrar en meditación y ver que eh, enfrente que tenés un guía, ah, que sí. puede ser eh, en ese momento eh, mi guía, me había parecido, era un ave gigante blanca, no sé por qué, pero eh, yo no creía, o no sabía, eh, como el catolicismo y Jesús y el Espíritu Santo todavía no, no sabía nada acerca de eso, o sí, no, no estaba en mi no conciencia. el curso, no. todavía no conocías nada no. de esto. Pero esta persona decía, habla de un guía. Bueno, dije, bueno, mi guía es un ave blanco. Entonces yo le hablaba a mi guía, como, por favor, mostrame mi misión, mostrame cómo yo puedo ser de servicio a otros. Y quiero dedicar mi vida a mi pasión y a mi misión, pero no sé cuál es, ayúdame mm -hmm. a encontrarla. Eh, y entonces después el guía se va y vuelve. Y eso es como que el guía va y le dice al universo o a Dios o lo que sea que creas, como, está hecho. O ya la respuesta te va a venir hacia vos mm. eh, y yo, lo, como yo, yo ya creía todo lo que me decían <risa> en este curso, <risa> después de que me habían sanado, eh, yo dije esto, lo que me dice este hombre yo creo, entonces me decía si está, sonado, si está hecho, está hecho, yo creía firmemente, bueno ya esto mm. está en las manos del mundo, a mí se me va a mostrar lo que tengo que hacer con mi vida y totalmente me desprendí y a los dos días me levanto con una palabra en mi mente que no sabía lo que significaba y todavía no sé bien, bueno, se Mind Quest. Como ah. encontrar tu mente, en búsqueda de tu mente. En búsqueda de tu mente, y, sí. Y, y yo, yo tenía Mind Quest, Mind Quest, y yo no entendía. Yo decía, bueno, debe ser meditación. Y al principio, meditación iba como, ¿cómo yo voy a enseñar meditación? Iba muy en contra de mi autoconcepto. Estudié, <risa> estudié economía empresarial, y tú hice toda mi carrera en compañías si y yo quería la plata y la carrera, y yo, y mamá, meditación. Meditación que. Eh, o, sea, o sea, yo puedo meditar para ser increíble, expandir mi propia conciencia, pero de ahí a ser una profesora de meditación, eh, y además me imaginaba como esas personas que son súper pacíficas y sí. tranquilas, y en la India, y yo, y yo no soy. No, no, me, no me definía a mí misma así. así. Pero por dentro fue: si vos, mediste, si vos querés que yo haga esto, yo te lo pedís, así que si vos querés que yo haga esto, lo hago. Y en esa, esa semana, no te puedo explicar, Ana, como mi ser, mi presencia empezó a crecer, a crecer. Yo no sabía qué estaba pasando, yo pensé que me estaba volviendo loca. Un día me levanto y, y sentía que mi, como que mi yo, mi yo chiquito, pero no sabía que se estaba yendo y había como alguien más creciendo dentro mío. Entonces yo empecé toda esa semana pensé que me estaba volviendo loca como que tengo dos seres adentro mío y uno que crecía y crecía y yo lloraba yo lloraba y yo no sabía cómo explicarlo porque yo decía si yo le digo esto a alguien van a pensar que estoy loca <risa> <risa> <risa> entonces yo simplemente lloraba y, pero me sentía muy en paz y un día fue un fe, el, eso fue un creo que martes y empezó a crecer toda la semana y el fin de semana el sábado eh, uno, eh, mi primer ex novio me invita a un festival de música con sus amigos, todavía éramos amigos, el, porque ya todo había, había sido, bueno, no todo, era un proceso de sanación, pero ya estábamos ya en buenos mejor. términos. Uh -huh. Y me dice, vamos a un festival de música, ¿querés venir? Bueno, ese día fue un festival de música con ellos. No tomé nada, o sea, no tomé nada de alcohol, nada, pero no te puedo explicar escuchando esa música. Esta es presencia, como que me tomó completamente y tenía una sonrisa de acá a acá. Y yo estaba bailando como si estuviese literalmente en éxtasis. Me sentía completamente en éxtasis y todos, como, ¿qué tomaste? ¿Tomaste alguna pastilla de algo? Yo, tipo, no es meditación, le decía la gente. Esa meditación. Esa meditación. Yo, oh. no, o sea, yo no sabía lo que estaba pasando eh, dentro mío. Yo no entendía nada. Yo decía: lo único que estoy haciendo es meditar y perdonar. No, no entiendo nada. Eh, pero sí. En eh, esa presencia creció tanto dentro mío. Y al, el lunes me levanto y. Y mi mamá me había mandado un videíto de un profesor espiritual que se llama Muji uh -huh. Que decía, eh, se sobre despertar del sueño a de despertar Yo estaba escuchando ese videíto mientras caminaba y de repente digo ¡Oh! Lo entiendo mm. Me desperté Empecé, to todo era hermoso No te puedo explicar, mm. no era el mundo como lo había visto antes Era un mundo diferente Era el mismo mundo, pero todo estaba con cámara lenta más brillante y yo sentía mucha paz que me envolvía completamente eh, y estaba también yendo a la casa de mi ex para ayudarlo a, a, a arreglar unas cosas de su negocio entonces yo lo estaba ayudando a empaquetar y yo estaba ahí empaquetando y empiezo a decir ¡Wow! Estoy acá, todo, <ríe> literalmente envolviendo cosas en cajas y tengo una felicidad que nunca encontré antes, como tenía un trabajo súper profesional haciendo toda esta plata y ahora estoy no ganando plata haciendo esto, pero ¡wow! Y entonces eh, yo estaba con, con toda esta paz, haciendo todo tan tranquila y feliz y como mirando el mundo por primera vez, sin saber qué me estaba pasando. Ahora entiendo, estaba teniendo una experiencia mística, pero sí. eh, en ese entonces yo decía, wow, no sé, esto Ajá. es todo muy raro. Y como estaba haciendo las cosas, se ve que muy lentas. Mm -hmm. <ríe> Mi ex me dice, Marina, estás haciendo. Eh, you're being very lazy, estás haciendo como muy. muy a la gana. A la gana. Muy... Y yo, como. ¡Oh! no sabes cómo me dolió, pero desproporcionadamente, sentí como si me hubiesen como, no entendés, y ahí me salió como dolor, no entendés nada, como, no, no se lo expresé, porque yo para ese entonces yo sabía que si yo expresaba angustia dolor, me lo estaba haciendo a mí misma, mm. entonces, pero tenía mucho dolor, y, y, y yo digo, sabes que Dave, necesito, necesito espacio, me voy a ir a meditar, y ahí me voy de la casa, eh, empiezo a caminar, y todo el mundo se empieza a nublar, uh -huh. o sea, la perspectiva esa de un mundo hermoso que tenía antes se transformó completamente, como había nubes, uh -huh. que casi tormenta, un pájaro viene, me ataca el pelo, yo, uh -huh. tipo, los, los animales me, me eran tan amorosos como un pájaro me ataca, quiero cruzar la cocina, la, la, la calle, una señor me, me toca la bocina, y empieza a gritar, y yo <risas> camino hacia mi casa y digo, estoy viviendo en una tormenta, y ahí dije, es mis pensamientos, son mm. todos mis pensamientos. Yo eh, creía en el poder de la manifestación antes, entonces como que esto del poder del pensamiento no era totalmente irrisorio para mí. Pero en ese momento me di cuenta, yo estoy tan en paz y tan feliz, y era un mundo completamente con una visión nueva. Y de repente tenía tanta angustia y literalmente el mundo se me transformó, era como un sueño que mm. se me estaba moviendo de acuerdo a mis propios pensamientos. Y ahí yo dije, no. Soy yo, soy yo Tengo que perdonar esto Como que en ese momento mi mente estaba muy claro Y me voy a la cocina Me siento y digo Tengo que perdonar esto Entonces hago todo el proceso de vuelta me Entro a en meditación Y digo, no sé cómo perdonarlo No sé qué me dolió, ayúdame Quiero perdonar esto, pasé por el proceso Lo perdono Y en el momento que lo perdoné <risa> es una experiencia fuera de este mundo No tiene palabras Sentí como si mi corazón se abriera así Y una fuerza de Dios Una fuerza fuera de este mundo Mostrándome, este soy yo Y esta sos vos Vos sos tu ser En ese momento yo solo era conciencia de mi propio espíritu Y de su completa unidad con una fuerza poderosa como, Era como una fuerza, mucha fuerza. Todo poderoso, cuando dicen Dios es todopoderoso. Eso es lo que yo, yo sentí en ese momento. Y en ese momento supe que yo no era nada físico, nada material. Ni siquiera la persona que yo creía que, que me formé a mi historia. No, todo eso como se derrumbó, se colapsó. No era, no existía. No era consciente de ninguna imagen. Solo de... Estaba... Consciente de mi propia ser, de mi espíritu y su completa unidad. Y en ese momento era complet, era, no había tiempo, no había espacio, no sé cuánto tiempo estuve, estuve en ese estado. Pero después de repente, eh, digo, si yo estoy... Como tuve mm. pensamientos que no venían de esta mente, sino no sé de dónde venían, no, no entiendo. Pero tuve pensamientos, es como si esto es lo que soy, que es es lo otro, que, que es este sueño que vemos ahora, como, mm. y ahí yo sentí que esto era un sueño, que se había ido, se mm. había pasado, había desaparecido, y ahí dije, pero eh, todo, ¿qué le pasa a mi cuerpo? Mm. Si yo, si, o sea, el sueño parecía real, mm. ¿qué le pasa a mi cuerpo? Y con, como con, eh, sí, duda, mucha duda y miedo, y ahí vuelvo a entrar en conciencia de, de, de este mundo. Y yo Pero yo ahí me colapso de dos rodillas, empiezo a llorar, mm. como ¿qué es esto? Eh, como que ¿por qué estaba...? Yo no estoy acá. Como, este, ¿Por qué estoy viendo cosas que no, no, no existen, que no, que no son reales? ¿Por qué estoy viendo imágenes? Eh, y además sentía que mi corazón se había abierto así. No era mm. un dolor físico, pero no sé, era un, como mucho dolor, como que acaba de pasar? Yo eh, con un dolor llamó primero a mi primer ex que le, y yo le empecé a decir, <risa> no soy lo que, el, este mundo no es real. <risa> le decía, eh, Dios existe y le empecé a decir, no, so, no, somos, no soy la persona que creía que era. Mm. Es diferente, soy espíritu. Eh, me consuela un tiempo, pero después dice, estás bien, sí, bueno. Y ahí, <risa> y ahí me, voy a, me voy a, intento dormirme, pero estaba en completo shock acerca de todo lo que había sucedido no podía dormir como no entendía qué es real qué no es real esto no entendía nada es que sentiste esa completa unidad con Dios completa unidad con Dios y ese amor y esa paz sí y completamente que siento que se conecta así como por completo como que esa es la experiencia a la que el curso nos está apuntando sí pero la, tuve solo un como una vistazo un, un, un vistazo un pero yo no entendía eso en ese momento. Mm. Eh, pero después ahí hablo con mi mamá y mi, eh, mi mamá estaba en Buenos Aires mm. y ella me dice, y ella me dice, ah, mira, Dios es amor, Dios es paz, o sea, no es dolor. Yo decía, pero yo tengo dolor y no entiendo por qué, no, todavía no lo entiendo por qué, no importa. Eh, pero ella me manda un libro que se llama La Desaparición del Universo mm. y apenas recibí ese libro, La Desaparición del Universo dije, este libro contiene la verdad, mi, tipo mi universo el, el universo entero había desaparecido y lo devoré lo leí completo y, y un día eh, lo estaba leyendo y mientras que lo estaba leyendo siento como que me empiezo a dormir y tengo que entrar en una meditación entonces empiezo a, como me voy al sillón Siento que me voy a meditar y ahí siento como que me vienen como cosquillitas así y me empieza a sanar. Pues yo todavía sentía mucho dolor en mi corazón y después de cuatro días siento estas cosquillitas venir como si ángeles, no sé, me estuvieran sanando y de repente mi corazón se sanó, y todo se sanó y ahí sí, sentí como, se, se me fue el dolor y sentí mucho amor y mucha felicidad. Ese día salí por la calle como soy feliz y miraba el mundo, y mucha felicidad y el, y el día siguiente... Eh, yo me había comprado el curso de milagros y me había llegado y el día siguiente agarré el curso y dije Jesús estoy enamorada, mm. estoy completamente <risa> enamorada, <risa> me enamoraste, eh, y eso era casi navidad y dije bueno me lo había comprado al curso de milagros como un regalo de navidad para mí misma mm. y volví y le dije gracias y de ahí sí dije Dios no sé cuál es tu plan para mí pero si vos lo que vos querés, lo que vos quieras que haga lo hago yo te lo como yo te lo prometí y vos me diste todo me diste la sanación me perdona, o sea el, no hay nada que perdonar en realidad pero yo fui sanada de todo mi dolor mi angustia eh, y después me diste este amor incondicional que estoy sintiendo ahora ya se me fue pero que estabas oh, ya, que desborda eh, y dije ah, hago lo que vos quieras y a los dos días empecé a sentir una oncecita en mi cabeza, pero era no era mía. Y que decía, volví a casa, volví a casa, volví a casa, y yo dije, ahora sí estoy completamente loca. <risa> pero la voz no paraba, y dije, bueno, lo voy a dejar un fin de semana, eh, porque, porque no voy a dejar toda mi vida en Australia, esto es una locura. <risa> Pero lo dejé un fin de semana y de repente vuelta, volví a casa, volví a casa, y yo decía, ¿qué, qué hago? O sea, busco, eh, ¿para cuándo? O sea, y ahí está, estaba viendo vuelos, y dije, bueno, necesito, ya había renunciado a mi trabajo, así que, dije, bueno, necesito, eh, yo ten, eh, estaba alquilando una casa, eh, pero tenía que subalquilarla alquilarla y poner todo en cajas, así que, bueno, un mes. Y así que eh, lo... ¿Cómo se dice? Lo... Pola, eh, Compraste el Lo vuelo. Com sí, sí, compré vuelo eh, eh, y ahí empecé a poner todo en cajas y al mes me uh, volví a Buenos Aires mm -hmm. eh, sin saber por qué, sin entender nada, qué es esto, como vivir con la guía interna, como no entendía. Yo no, no todavía no había empezado a leer propiamente el curso en sí, yo solo había leído La desaparición del universo. Ahí llego a mi casa y también tuve que enfrentar muchos miedos. Eh, y, y el auto. Porque yo, cuando salí de esa experiencia, volví a sentir que está O sea, volví a creer que estaba en mi cuerpo. Tenía una perspectiva diferente del mundo y de quién era, pero también todavía había parte de mi. Todavía está parte de mi ego en mí. Mm. Y yo todavía tenía que volver a mi casa y enfrentar a mi. No enfrentar, pero compartir con tus papás. Toda esta, esta experiencia eh, y esto iba muy en contra de, de quien creía que yo era y, mm. de, y, qué, y qué iban a pensar mis papás, si me van a aceptar, eh, cómo enfrentar, yo fui adoptada eh, y entonces y mis mi papás yo siempre sentí que me dieron todo en la vida, me dieron nada, casa, amor, oportunidades, educación, como todas las cosas del mundo que yo, nada, y yo me sentía que si lo único que ellos quieren de mí es que yo sea buena en el colegio, o buena en la facultad, yo voy a ser la hija perfecta. Sí. Eh, entonces yo siempre como me de mucho para abogado como colegios privados, como de universidad todo 10 y volver a casa y decir eh, creo que quiero ser una profesora de meditación. Dios existe. No sé qué va a ser de mi vida. Vine acá porque una voz sí. me dijo. Sí. Solo para dar un poco de contexto. O sea, Marina tenías su carrera. O sea, ella era súper exitosa en su carrera, en su trabajo. Eh, había sido excelente en la del colegio, la universidad. O sea, toda la idea, digamos, de lo que era Marina en ese entonces para tus papás, haber sido un gran shock, así como... Eh, y ahora no tiene trabajo, quiere meditar, no sabe qué va a hacer con su vida y ama a Dios y ¿Sí? <risa> era como una persona completamente distinta. Completamente distinta. Y bueno, tuve mucho miedo, como qué voy a hacer, qué van a decir mis papás. Eh, pero simplemente volví, el primer día me puse a llorar, como no sé qué me está pasando, pero eh, siento que la verdad está en el curso de milagros. Mi mamá lo entendía porque es más espiritual, pero el papá al principio no entendía y me, y me preguntaba, me reflejaba todas mis dudas. Uh -huh. Me decía, pero ¿qué vas a vivir? Pero ¿cómo uh -huh. vas a hacer? Como con mucha preocupación, como ¿con ¿qué vas a hacer de tu vida? Y yo como, no sé, papá, <risa> pero siento mucho amor y es un amor que no es de este mundo es una paz que no es de este mundo y nada importa, lo que importa es eso. Y al final mi papá, como le mostré tanta sinceridad y tanto amor eh, y que al final me dijo, Marina, lo que te haga feliz a vos, eh, mm. lo que te haga feliz estamos con vos y te puedes quedar en casa el tiempo que necesites para, para no, el momento de tiempo de transición, y fueron, me entendieron un montón y, y el primer mes simplemente me me, me, me lo pasé en el cuarto de mis papás en la cama llorando sin entender nada porque uh -huh. era todo un shock, eh, no quería ver a nadie porque uh -huh. también estaba procesando como qué es este mundo, eh, qué voy a hacer de mi vida, todavía no lo entiendo, no, no entiendo esto de la guía porque hubo una voz muy fuerte pero como llegué a casa y, y no había ninguna voz <risa> y es como ¿y ahora qué? Eh, Así que como sí, mucho, mucho tiempo de transición. Eh, y de a poco empecé a salir y a hablar con mis amigas del colegio. Eh, y todas como, wow, María, ¿qué te pasó? Estás no. mucho más zen y tranquila. Y yo hacía meditación y perdón. <risa> <risa> y ahí mis amigas empezaron a pedir que les empiece a enseñar a meditar. Entonces todos los lunes empezábamos a hacer meditaciones. Les enseñaba a meditar, pero también hacía meditaciones de perdón. Mm. Y de ahí poco a poco empecé a salir, eh, pero todavía estaba muy confundida, eh, yo también, como de qué voy a vivir, no entiendo, no, no entiendo. Y un día me acuerdo también de vuelta, eh, salí con mis... y como que estaba muy desconectada, como que yo ya no era la misma. Entonces, eh, cuando salía, quizás, cuando hacía meditación con mis amigas, me súper conectada, pero si después las chicas querían salir a un bar, un boliche, como... como no. no, como no, no, no quiero hacer más esto, no me llena el corazón. Eh, y entonces un día salí, tomé dos cervezas y como no hay nada, como que no, no, no, no, nada. no sentí nada, no estaba divertida y ahí como me sentía completamente desconectada, como no, no entiendo, no entiendo y ahí volví a casa de vuelta en la cocina llorando, como Jesús, mostrame, no entiendo, necesito que me muestres, no entiendo cómo vivir con la guía, no entiendo, mm. eh, como que necesito plata, <risa> necesito vivir, <risa> como, ¿cómo voy a hacer <risa> Eh, y mostrarme el camino, mostrarme a alguien que lo haya hecho, porque eh, todas las personas que yo conocía en ese entonces estaban estudiando el curso, pero era como que ponían el curso en su vida, uh -huh. y pero uh -huh. yo yo no quería hacer eso porque sentía que como me estaba comprometiendo mi ser, mis creencias, mis convicciones, o sea, sí, sí. Yo... es que ya habías sentido una experiencia tan profunda en tu corazón que era no no puedo hacer lo mismo, no o sea, puedo. simplemente no. no simplemente. Es como, como tú dijiste mientras estabas teniendo la experiencia, soy toda tuya. O sea, me entrego por completo lo que tú me pidas, estoy aquí, estoy aquí. Sí, pero no entendía cómo hacerlo. Eso. Eh, y ahí, yo ah, de vuelta, Jesús, mostrame a alguien, eh, porque yo quiero la experiencia del curso, pero no entiendo. Vos, eh, por ejemplo la lección no me cuenta, el amor de Dios es tu sustento bueno, sí, el amor es muy lindo pero ¿cómo es mi sustento? no entiendo eh, y ahí fue que vi, eh, al día siguiente mi no sé cómo terminé viendo videos de David Hofmeister y después empecé a escuchar sobre su experiencia de cómo mm. él confió completamente en Jesús y todas las cosas todas las cosas que parecía que ser necesitadas como le eran venidas eh, mm. y estaba viviendo la divina providencia como que él no hacía nada no hacía nada personalmente y eso me yo dije bueno entonces sí se puede pero todavía no entiendo eh, y ahí leí un libro de, de Kirsten Burston que se llama Me casé con un místico. Uh -huh. eh, y ahí empecé. Este están, lo están traduciendo ahorita al español, para, para que. <risa> ya sí. falta poquito. Eh, pero ahí Kirsten empieza a. Bueno, se casó con David eh, y empieza a escribir todo el proceso interno que ella tenía eh, con, del ego y del espíritu y cómo ella iba a través del proceso del perdón para liberar y ver su proceso interno me empezó a ayudar a mí y también ver cómo David y Chris, Kirsten me, eh, vivían y yo dije, wow, yo quiero eso, quiero entender más mm. y ahí, eh, ahí fue cuando eh, me sentí, un pensamiento me vino, o, o en mi corazón me sentí inspirada a participar mm. del evento online que hicieron <risa> eh, que era un retiro online de dos mm. días eh, que se llamaba Limitless and Free, ilimitado y libre eh, y en ese retiro, eh, antes decía, ¿cuál es la intención para este retiro? Y yo dije, bueno, la intención para este retiro es mostrarme cómo vivir. O sea, mm. porque no sé, no entiendo todavía, estoy confundida. Y ese retiro fue la respuesta a mi oración. <risa> <risa> Eh, participé de ese retiro eh, y como que cada sesión era una respuesta a lo que, a lo que estaba pidiendo en mi corazón y para el final Kirsten dice, bueno Marina vos que no entendías cómo vivir nosotros estamos eh, recibiendo aplicaciones para que la gente se quede en uno de nuestros centros en de forma devocional, y yo dije yo ni siquiera sabía que eso existía, que ese tipo de cosas existía eh, porque yo en mi mente sí quería irme a un monasterio dedicar mi vida, pero yo creía en las enseñanzas del curso, no creía en las enseñanzas, o sea, la verdad la, la verdad plena no está en Buda, aunque todos esos caminos ayudan y te pueden llevar a la verdad, yo sabía que el mío era el, el curso. El curso. Uh -huh. eh, entonces yo, eh, yo quería entender o, o vivir en un lugar así, pero no sabía que uno existía. Eh, y ahí aplico. Y eso, el, el, el retiro se terminó el domingo. Ella yo, no, se le, le, mandé, le mandamos el enlace para que aplicara. Eh, eso era domingo a mediodía. Sí. Como al... Sí, el retiro terminó domingo a mediodía. Tal vez como acaba de terminar cuando entró sí. el correo Y sí. que había aplicado sí. sí, yo apliqué inmediatamente El lunes hablo con Ana que estaba acá eh, Para ver si nos conectábamos. Y me dicen, bueno, sí, si quieres venir eh, Puedes venir y, y, mi... y eso fue, eso va, para que vean El retiro empezó el viernes eh, Terminó el domingo a mediodía El lunes en la tarde Estábamos teniendo ya una llamada y ese día, ¿querés venir? Sí. Eh, ¿Cuándo? ¿hay algo? ¿Cuándo? Pues no tengo trabajo, no tengo nada. Ok. ¿Querés venir? Este fin de semana vamos a tener un retiro en español. ¿Querés venir? Sí. <risa> y el miércoles <risa> estaba. Claro. Aquí. El martes me tomé el vuelo y el miércoles llegué. O sea, fue completamente muy rápido. Como cuando dije sí, como que todo se dio muy rápido. Y ahí tuvimos el retiro y ahora estamos acá y como si sí, estar acá, eh, todos acá viven completamente las enseñanzas del curso de una mm. forma muy devocional se levantan, meditan, expresan sus propios pensamientos, una, eh, todo para sanar y perdonar mm. y vivir una vida completamente guiada, como conectarte siempre con tu espíritu en cada segundo, no hay cosas importantes o menos importantes mm. si algo molesta a tu paz mental es completamente importante entonces, seguir esa práctica de escuchar siempre, preguntar siempre, volver a tu centro, pronar, sanar, todos acá... De, de a eso estamos de... dedicados. Dedicados completamente a esa vida. Y yo dije, wow, era mi llamado a mi corazón, mm -hmm. era mi oración. Y bueno, y, sí, y todo este proceso de transformación, bueno, sí. De... Y ahora estoy acá completamente agradecida y no sé, mirando mi vida atrás, cómo todo empezó, y todo empezó con una decisión, con un llamado, con una oración, como sin saberlo, yo eh, pedí ayuda a Dios, quiero perdonar, quiero paz interior, no sé cómo, mostrame. Y desde ese momento, cada cosa que pasó, me fue guiando y me fue llevando eh, mm. yo no, todavía no sé todavía como creo que ninguno de nosotros en este camino sabe cómo se va a desenvolver todo mm. pero cómo todo vuelve a ese principio como pedí ayuda y si tu llamado es sincero la respuesta se te va a dar en cada eso, paso del camino eso con la con la, la práctica diaria eso que tú dices es justo eso es atrevernos a pedir a pedir guíame Ayúdame, aquí necesito ayuda Necesito que me guides con esto Pero no importa si no es Eso es lo que hablábamos la vez pasada en el retiro Tuvimos otro retiro en español aquí Y estábamos hablando De que no importa si sientes Que no escuchas la voz del Espíritu Santo No importa si No sientes La conexión súper fuerte Si tienes ese, esa oración Súper profunda Está Y estás pidiendo con tu corazón ten seguro que va a ser respondida Exactamente, yo no, al principio de todo este camino yo no tenía ningún testigo en mi vida de que esto funcionaba yo simplemente confié que era y, y fue, <risa> eh, yo no sabía nada acerca del espíritu de Dios de, de la guía, de nada yo simplemente tenía una oración sincera, es lo único mm -hmm. que necesitas el momento que tu oración está ahí que pedís ayuda eh, la guía te está siendo dada aunque sepas de ella aunque sepas de ella o aunque no sepas de ella. Mm. Eh, y sí, y, y también está este tema de, de confiar, porque a veces mm -hmm. no sabemos en dónde escuchar. Quizás te, eh, tu corazón o un sentimiento te está diciendo que hagas algo, pero tenés miedo. Mm. Y ese miedo puede ser muy intenso. Entonces también está el confiá, seguí tu corazón y, y, y, y seguí con eso, que te va llevando y a veces pasamos por estos momentos que viene un miedo terrible para ser liberado, ¿no? no para porque si nos quedamos en el miedo, nos quedamos en nuestra vida de siempre en mm. lo que estamos acostumbrados, pero esa vida a veces nos atrapa atrapa nuestro corazón y sí. lo que de verdad queremos hacer eh, sí. entonces también está, pedís, la guía está ahí, pero tenés que seguirla, confiar en ella eh, quizás no la sentís en una forma de una voz, eh, quizás es una persona que te está alentando a que hagas algo quizás sentís mm. un deseo en tu corazón, mm. quizás sentís eh, que eh, un, una misma palabra, un mismo signo, eh, un mismo cartel aparece una y otra vez eh, y como decís ¿cómo puede ser? como <risa> una canción, una canción. Una película, un libro, un libro. Uh, sí, todo, o sea, todo, todo. Es como el espíritu, el espíritu, Dios usa, usa todo, todo, usa absolutamente <risas> todo para comunicarse con vos. Eh, así que no hace falta que tengas ninguna experiencia extraordinaria o una voz muy fuerte. Mm. Eh, siempre está siendo mm. llevado, eh, si, si es lo que querés, porque también se respeta. Si vos querés elegir otra cosa, algo diferente, entonces mm. es tu elección. Pero si vos, sí. su, si tu pedido es sincero, eh, Está ahí. Sí. Y eso siempre está ahí paciente. Uh -huh. Paciente a que nosotros digamos ese sí y paciente a que pues le abramos nuestro corazón y lo invitemos absolutamente. Uh -huh. Sí, de eso se trata, ¿no? De eso se <ríe> trata. Sí. Y bueno, también esto como cuando quiero compartir esto o por qué comparto esto es porque si hay algo como que quiero que me no por, no por otros, porque no es acerca de cambiar a otros, pero si ¿sí, es algo que me llena el corazón de convicción o de pasión, o como hablo ahora, ahora, como me, me envuelve, como ah, <risa> es como el perdón, el perdón, mm. la meditación, el perdón, la guía, ¿qué importante es? Eh, sí, yo no sabía que este mundo existía o que de verdad podía ser algo, pero es, es real, <risa> <risa> <risa> es más oh. real que cualquier otra cosa, eh, entonces mm. sí, me emociona contarlo. <risa> Hermoso, te agradezco tanto, tanto por compartir. Sí, porque sé que todos nos podemos conectar con tu experiencia, con esos sentimientos que tuviste al principio de angustia y cómo hago y ayúdame y pues ver toda la transformación. Sí, y sí, me encanta. Y a mí me inspiró tanto, tanto lo que Marina compartió ahorita con nosotros que yo estaba orando acerca de qué podríamos hacer para este próximo retiro que vamos a tener ahorita en noviembre aquí en la casa y cuando yo escuché a Marina hablar del poder del perdón yo dije, wow, es que el, el perdón va a transformarlo todo. todo va a transformarlo todo y eso es lo que queremos entregar por completo digamos en este retiro, va a ser un retiro súper bonito va a ser para que podamos unirnos en esa experiencia Marina va a estar ahí, yo voy a estar ahí Vamos a estar también con Andy, con Ken y vamos a estar compartiendo y va a ser un regalo muy, muy grande. Sí. sumergirnos en esa práctica del perdón sí. para liberar y como tú decías que sentías como un montón de nubes sí. y un montón de nubes que están apagando tu luz. Queremos despejar esas nubes para que te conectes otra vez con tu corazón sí sumergimos juntos Sí, sumergimos todos en esa experiencia sí. Muy sonadora sí. Sí. Mm. Así que bueno sí, <risa> Si alguno de ustedes está en México O que puede venir a México Y está buscando compartir Esta experiencia de perdón, de sanación uh -huh. eh, Y si se si sientes guiado Quizás a participar Entonces sí. nos encantaría verlos ahí Nos <risa> encantaría verlos sí. Así que gracias Y un gran abrazo Sí, y muchas gracias, Marina. Ay, ah, un placer. <ríe> gracias. Gracias. <ríe> gracias. <ríe>